Pues, un placer, Juanito. Hasta venga, mañana, venga. otro día. Igualmente, venga. Y <risa> <risa> desaparece. Ha <risa> estado épico, eh.